que se reían de mí, ahora yo estoy aquí, y que si todo. Esto es la sesenta y dos, esto empezó, pero aún no acabó. Pero no me ganan, ahora yo soy el que mata, me saca la navaja, yo te digo para, te mando a los míos y te bate la cara mando a los Esto es la 62, solo ha hecho que empezar, te quitamos el móvil, me quedo al escuchar eres un panorís. eso es la 62, esto empezó pero aún no acabó, algunos tiran bien, pero no me ganan, ahora yo soy el que manda. la policía me tiene miedo, porque soy un gran pistolero. me do CCM.